actuar de esta manera para llamar la atención de las autoridades a ver si nos resuelven ese problema eso es matando gente y matando gente y matando gente y cada vez que viene un aparato se voltea y ya hay, hay problema yo tengo una tía eh, que falleció en la curva y hace seis meses y todavía nosotros tenemos ese dolor ahí no queremos que sea mañana mi abuela o mi madre o uno de otro, otro de, de mis familiares que transitan por ahí estoy de acuerdo con eso claro pues esto no ve toda la gente que se ha matado en esa curva ahí. En esta misma aquí hubo un accidente, una guava de nosotros. Aunque sabemos que esta no es la mejor forma, pero desgraciadamente eso es lo que a ellos les gusta. Vamos a tirar para adelante, porque nosotros, si tenemos que conseguir la muerte salvando a nuestros hijos que salen de la escuela y salvando más vida que nos mochen la cabeza ahora mismo. Los superiores están citando que hagan una comisión para que esta no sea la forma de que se les busque salida con violencia, paro, así, nosotros lo limpiamos, nosotros estamos para esto, pero mientras se crea que con violencia se va a llegar a un sitio, o se va a llegar a algo, no vamos a llegar a ningún sitio, más para atrás.